Hola, ¿qué tal? Yo soy Gustavo Ortiz, portavoz de Calo Uyes. El Centro Estatal de Operaciones sigue monitoreando la nueva tormenta que se avecina y es momento de que todos hagamos algo al respecto, que nos preparemos, que tengamos un plan de emergencia, que platiquemos con la familia, con los amigos, con los vecinos, que estemos pendientes del mensaje de las autoridades y sepamos qué hacer y a dónde ir. De esta forma podremos seguir adelante y estar todos protegidos. Si usted requiere más información, visite la página de news.caluies.ca.gov.